Hola muy buenas a todos, hoy estamos en un nuevo vídeo y como siempre me gusta grabar al lado de la carretera para que se me escuche bien alto y claro, he venido aquí porque aquí al lado justo está óptica Roma que es donde me han arreglado la cámara, como ya he contado en otros vídeos se me había caído en Amsterdam, eh, digamos que el cristal que tiene el visor pues se había descolocado. Y bueno, simplemente para, para colocarlo, bueno, simplemente no, porque cada uno tiene eh, su complicación en su trabajo, pues me han cobrado como 110 pavos, que, que bueno, la verdad es que la cámara en sí vale como unos 500, entonces bueno, pues, pues me lo trago y ya está. Y bueno, la verdad es que cuando he ido a Optica Roma, a, por mi cámara, eh, tenía el tema de, de que la batería estaba fundida, porque al fin y al cabo es una batería de estas clónicas, que no es la original de, de la cámara y tiene la batería se le va muy rápido y claro, ya todo el tiempo que ha pasado pues la, la cámara pues ya no podía, no podía hacer fotos así que no he podido probar si estaba bien o estaba mal la cámara y tampoco ellos tenían una, una batería para, para mostrarme si funcionaba o bueno, al menos eso, eso decían yo me fío de ellos porque la verdad es que es un sitio que, que tiene bastante calidad y y cara al cliente son, son bastante, bastante profesionales. Y el caso es que cuando te compres una cámara, ya sea más pequeña o tipo de estas Reflex, lo que tienes que hacer es comprar una que, que esté bastante vendida, porque si te compras una como es la mía, que es la 750, que es una cámara de puta madre, que tiene wifi, tiene también una, una pantalla abatible y todos esos temas, pero la verdad es que, por ejemplo, su batería es bastante única, no la comparte con, con otras de, de su gama. Y entonces esto es un problema para, para encontrar o repuestos o para encontrar baterías clónicas para esta cámara. Bueno, si tú buscas una cámara que tiene baterías que comparte con otras cámaras, va a ser más fácil para ti encontrar, encontrar un repuesto y más barato, desde luego. Y esto pasa con todo, por ejemplo, con GoPro, si tú encuentras una cámara clónica, la mayoría de, de, de formatos, ya que trucó bastante GoPro, la mayoría de cámaras son compatibles con los accesorios de, de GoPro. Si tú quieres pasar a una cámara mejor con los accesorios que tenías de, de la cámara clónica de GoPro, pues la verdad que te puedes apañar. Y claro, eh, luego está el tema de que los accesorios propios de GoPro, aunque son de buena calidad, son bastante caros, así que encontrar accesorios que sean más baratos es bastante importante. Y la verdad es que no sé si me estáis escuchando porque pasan un montón de coches y pasan también una, las motos estas sin, sin, sin silenciadores y a lo mejor lo único que escucháis es un montón de ruido. Estoy aquí enfrente de un banco y es que hace nada me han subido el sueldo y estamos de, de celebración y bueno, estoy enfrente de, en un frente de banco pero es solo simbólico, ¿eh? no, voy a, no voy a atracarlo ni nada. Eh, estoy enfrente de un banco y bueno, me ha dado de pensar y es que a lo mejor me gustaría meterme en una hipoteca. La verdad es que, que cuando hubo el boom de, de las hipotecas, hubo la burbuja inmobiliaria, pues el tema era diferente porque la verdad es que las casas estaban muy, muy infladas y regalaban, regalaban las hipotecas. Entonces mucha gente pues, se vio embargada, lo perdió todo y la economía de España pues se fue, se fue a la mierda, literalmente. Así que, bueno, espero que si yo me meto en una hipoteca, pues no caer en las mismas, en las mismas equivocaciones que, que mis antecesores pidiendo, pidiendo una. Ahora la verdad es que los bancos son un poco más recelosos y ya las hipotecas no, no las regalan. Intentaré ahorrar un poco para que tenga una entrada o la primera letra de de la hipoteca y ya veremos a ver qué sale de ahí. Pedir una hipoteca es que, claro, pides tu primera hipoteca y dices que es como si pasaras a otro nivel o, o como si pasaras una etapa de la vida. yo La verdad es que las más diferenciadas eh, de tus etapas es primero el colegio, luego el instituto, que la verdad es que es un batacazo enorme. Es un cambio muy grande, sobre todo si no lo haces con, con los, tus colegas de, del colegio. Es, un cambio muy drástico ya la universidad que bueno yo eso no lo, no lo he probado no, no lo he catado y ya cuando haces tu primera entrevista vamos o haces tu primer trabajo es cuando ya sientes que eres un verdadero hombre y cuando vas al paro te das de alta notas que, que te has hecho un hombre o bueno cuando te has, cuando te has afectado por primera vez es cuando cuando realmente notas que te has hecho un hombre pero es como que tú esperas que a partir de los 18 te den un manual o algo de eso o algo parecido, te den unas instituciones para, para ser adulto. Y la verdad es que no. Y es bastante complicado ser adulto y te tienes que buscar la vida. Ya no van a estar tus padres ahí detrás de ti. Bueno, a lo mejor te dan algunos consejos o te ayudan. Están un poco de, de red de seguridad. Pero te tienes que empezar a, a buscar la vida y a pegar de leches contra, contra el mundo y ahí es cuando te das cuenta que, que no todo el mundo te va a ayudar y que el mundo está para ponerte zancadillas. Luego encuentras gente que, que sí está dispuesta a ayudar y esas que son las, que, las personas con las que merece la pena estar y las que merece la pena mantener. Y bueno, cuando eres joven pasa lo mismo, dices, bueno, a lo mejor, si me pongo un cigarrillo y tal, y empiezo a beber alcohol, o me pongo un piercing o un pendiente como tengo aquí, o incluso me hago un tatuaje, a lo mejor ese paso adulto es más rápido, se me relaciona con los adultos, o incluso si no haces esas cosas, es como que eres más niño o eres más infantil, pero nada de eso. En realidad, eh, la verdadera madurez está aquí en la cabeza. Y aunque mucha gente por fuera parezca muy madura o parezca alguien curtido, parezca adulto, yo creo que en la mente de mucha gente todavía no, no ha pegado ese paso a la, a la madurez y puede que, que nunca lo hagan. Así que bueno es muy importante que vosotros mismos os deis cuenta de dónde estáis, de quién sois, para poder madurar de, en el futuro. Y creo que eso no es algo que tengamos en cuenta. Simplemente vivimos, intentamos pasar la vida, pero no nos damos cuenta de, de lo que sois la madurez ni de nuestras cualidades ni siquiera de lo que pasa cada, cada segundo en nuestras vidas el mundo es muy, muy complicado pero a la vez es sencillo así que nada, espero que paséis una buena tarde de jueves, mañana ya, ya es viernes, tenemos el fin de semana a la vista, espero poder ir a la porque hay bastantes centímetros de nieve, las pistas de Valdesquí están abiertas así que seguro que hago algo de, de snowboard, eso sí, probablemente me muera de frío porque dormiré en la furgoneta porque claro al ser el primer día de la temporada de 2020 eso tiene que estar súper petado espero que tengáis paséis un buen día y nos vemos hasta la próxima hasta luego a ver bueno se me había olvidado decir una cosa y es que voy a intentar subir una vez bueno por petición de un comentario el primer comentario de estos vídeos que suba más freestyle de la fms bueno, vale, pues yo subiré MyFestYLE a ver qué tal sale, aunque la verdad es que, es que grabarlo tan cansado, mi, mi cerebro no da, no da para pensar, pero bueno, y luego también intentaré subir algo de, de programación, porque bueno, ya tengo experiencia, se supone que en mi campo soy un senior, y bueno, a lo mejor puedo, puedo transmitir algo de conocimiento, y ya que tengo la cámara pues también quiero subir un poco de, de fotografía, algunos trucos y tal, y también... Tema de los vídeos, no sé si conocéis a That's King, que sube como en Instagram pequeñas, eh, pequeños posts en los que hace trucos de magia, pero, pero con la cámara. Entonces, bueno, algo de eso también me molaría subir una vez a la semana. Aunque es un proyecto bastante ambicioso para el poco tiempo que tengo, pero ya veremos a ver qué sale. Venga, ahora sí. Hasta luego.